Hola pelados, en este video vamos a estar reaccionando por primera vez a Free Fire Muy XD Van por el capítulo mil, Pero es la primera vez que vamos a reaccionar a, a estos videos Y si no le das a fundillo pues vamos a toda la vida Si le das a fundillo toda la vida, ¿cómo? Chavos, yo soy el Baxter Y ¿Ale? estos son los mejores memes de Free Fire Ah, ah son los mejores memes, oh guay Mientras tanto date interesante callamos los pobres todos los ricos descargando Free Fire Max Yo también he descargado, pelados Ya que estoy en el de los pobres Ah, pero mi teléfono No Uy, no Esto No me digan que esto es la pila del teléfono Pelados Ustedes se imaginen haberle quitado La tapa de atrás al celular Para jugar así, una caída no aguanta Ahí, ya una caída no aguanta Felizana mi mamá, ay, chamaco, última vez que te digo, ya deja ese Free Fire, que te vuelves bien violento, señora. Andan diciendo por ahí que, que el Free Fire ha hecho que más de uno por ahí, más de un niño se vuelva trambólico, ¿no? Pero no creo que sea eso, yo creo que ya los peladitos ya salen trambólicos de nacimiento, Calma. así que es ah, me bien la... violento jugando Free Fire. Oh. <risas> Yo no tengo gato pelado ¡Ay, qué romántica. Yo convenzo a mi crush para tener nuestra primera cita Lo logró, ¿Ale? señor Automáticamente ella ¡Mmm, rico! <risa> ¡Ah, pero yo! ¡Ay, perro! <risa> no, no, no, no, no, no No, pelado, no Ustedes... díganme aquí en los comentarios, pelados. De verdad, sinceramente Ustedes se vestirían así para salir con su novia? Yo no me lo puedo creer, tío, decir, <tose> es útil". Yo no me lo puedo creer. Vos, Madre Scooby, cada día más fachero. Nadie, pero neta, nadie. Las La chicas vistoso. en Facebook? What the fuck? Útiles escolares para hombres. Oh! <risa> ah, mamoncita. Mía. Ah, pero los hombres? What the fuck? Estufa para mujeres. <risa> ah, güey. Mira tu bueno, aquí. Pasado, pasado. Why should you invest in stocks on Cuando llegue el fin de mes a Free Fire El momento ha llegado Inmediatamente todos <risa> Garena, ¿cuándo saldría el pase en descuento? Pues podrían ser Tres o cuatro ¿Tres o cuatro qué? ¿Días? ¿Meses? ¿Años? Bueno, tal vez cinco ¡Oh, ¡Maldito! <risa> Eso es parte de Latinoamérica, Pancho Sí, sí, no, es verdad Hay más de uno que, que Por no gastarse un poquito más de diamantes Espera ese evento para que le salgan nueve diamantes Pelados, no se la jueguen tanto ahí Porque Garena hace como el gancho Les tira ahí el, el anzuelo Y si pican, lo pican una vez Pero ya después, venga chepa Puro 600, mijo Así es que el chiste, cuidado. pero es algo... le cuento a mi compa que me enojé con mi morrita? No te preocupes, estarás bien. Mi compa, 30 segundos después. Hola preciosa, nos echamos una partidita Te compré una cajita de regalo. <risa> ¿Te la comes? tú? ¿O me la como yo? ¿Opú? No, no, no, no, no. Eso, eso es chiste de doble sentido, no pelado. Así no pelado. Oh, me la cuido yo. Oh, no es cierto, solo me volteé un segundo. Todos, absolutamente todos. Cuando te bajan, pero tu Squawk te revive. ¡Ha vuelto! ¡Está vivo! Optimus está aquí! 30 segundos después, yo viendo mi squack cómo se reparte en todo mi loot. ¡No, maldito! <risa> <risa> Literal. Toca llegar a coger cualquier pichurri arma que quede por ahí no, en la de Hijo, ¿por qué ya no juegas Free Fire con tu primo? No lo sé, tú dime. Porque es muy manco. <risa> Mínimo. Mi primo <risa> ¿Cómo? Este vato wey, está Es horrible Me da asco solo verlo Mis ojos Yo encerrado en mi cuarto jugando Free Fire Está un tiro, está un tiro ¡Mato! Al Rush, eres un pendejo <risa> <risa> Ah, pero la visita <risa> Madres, qué pedo Pero, ¿quién Estás es Confirmo mi profe. Jóvenes que hicieron durante la cuarentena. Jugar Free Fire. Inmediatamente todos los pibes. Pinky, ¿Estás pensando lo mismo que yo? Nada, no, profe. <risa> la raza, güey. <risa> ah, ¿Conoces la llave? La que yo era el único. ¿Un tenia, del Free Fire existe? Free Fire gráficos de cartón. <ríe> soy tremendo, soy muy loco. Soy tremendo, soy. Inmediatamente yo. Está bien que no te guste Free God, bro. No todos podemos tener buenos gustos. A huevo, papi. <risa>